Números rojos. Y se vienen los equipos y se viene Taceres, se viene Chaco Forever, señoras y señores. Estamos en la Copa Argentina, aquí en Salta. A... a Colón. 3 a 2, 1 a 1 el resultado de los 90. Qué gol que hizo Guanchupe, ¿no? Señoras y señores, el comienzo de los primeros 45 minutos. Ya están jugando Taceres. Y Chaco Forever. No hay nada más lindo que un partido de fútbol, mi estimado, mi querido Lombarde. Va saliendo por afuera el jugador de. arquero tiene razón. Déjame nada, dice. Atención, se viene serie, señores. Pica Santos, pica Esquivel. A ver, se viene por aquí Godoy. Centro de Godoy, no por ahora. Este es Esquivel, centro de Esquivel, va el segundo, palo, la bajaron. ¡Oh! El travesaño. El travesaño, señores. Que asustaste en ¿no? Y Primero sí. porque están desconcentrados en la hora de la marca y después porque cuando tienen la pelota la pierden muy rápido. Mirá, Esquivel se la tira al segundo palo. No es que tira un centro por tirar, sino que lo ve llegar solo. Abre el pie y también el cabezazo es muy bueno porque no, no trata de darle potencia, sino cambiarle. ¡Va Grita a Guerre, viene Martínez al área. ¡Centro para Martínez! ¡Le pegó Díaz! ¡Atención, señores! Viene Santos para buscar a Esquivel. Le queda el rebote una vez más a Taceres. Y va con Esquivel, a lavar. Se va frenando ahora lo quiere Santos en el primer palo. La bajaron Godoy. Con... ¡Oh! ¡Va Salvando a Chaco Forever. Y por arriba también ha llegado Talleres y ha preocupado a Chaco Forever. Aquí el cabezazo de Enzo Díaz, lo más claro. Pero en esta también, otro centro de Esquivel. A partir de su pegada, nace esta posibilidad para Godoy. Buena respuesta de Saca de una vez que lo quiere terminar, Marvito, dale, Ahí está. Estaba esperando que saque, ¿no, Lombardi? Final de los primeros 45 minutos aquí en el Marte Arena. Taceres y Chaco Forever están empatando en los 16. 10... ¿Oh, sí, Las sí, canchas sí. mojadas, ¿no? Bien, señores, se vendrá la segunda parte. Ya estamos en el segundo tiempo. Están jugando Taceres 0, Chaco Forever 0 en esta hermosa Copa Argentina. Estamos en el Marte Arena. Arranque novelo va. Garnerones quiere la pelota larga para Garnerones. Qué buena bocha que le metió. Va a a ver, va a enganchar. Sigue Garnerones y engancha para adentro. Puede ser Garnerones para afuera. Garnerones. Qué buena contra. Qué buena contra. Esto es lo que fastidia a Caycinha. Cuando desde abajo, fíjense ahí el costado, justo bajaba los brazos. Elcinha no puede entender cómo queda tan mal parado. cómo está tan solo. Novero, después el centro. No le quedaba otra a Garnerone que hacer esto. Levantó la cabeza, la metió para Novero. Va, pégale, tiene el primero Novelo Novero. La pinchó, señores. Con ustedes a Guerre. Con ustedes a Guerre. La verdad, la bocha que saca Guerre, me da ganas de aplaudir. Pero, ¿Qué crees que te diga? Era un golazo. Y en esa zona, en el primer tiempo, pifiaron muchos jugadores de Chaco Forever. Ahora le toca a Enzo Díaz. No calcular bien, la quiere parar de pecho. Y después... Te digo que era una muy buena definición de Novero, porque le había achicado bien okay. a Guerre. Se quedó un poquito corto. En el remate, pero una muy buena... Estaba bien parado ahí, Andrés, no, ¿no? ¡Tremendo! Estaba bien afirmado, eso lo, lo, le facilitó el trabajo. Centro que va al segundo palo, señores. Llegadea. Por arriba lo tuvo otra vez Chaco Forever. No lo puede creer el chango, ¿eh? Y me animaría a decir, no sé qué opinás vos, Están mejor en el inicio del segundo tiempo Chaco sí. Forever que Talleres. Con más situaciones, más decidido. Buen centro al segundo palo. La para de pecho para su compañero. La... Lucero que conversa. Lo mira, Garnerone. Va Lucero. Ay, qué gol que se comieron, muchachos. Cuello no lo puede querer sacar a la cabeza. ¡Oh, viste lo que se perdió, Cuello, Lombarde! Increíble, porque para mí Cuello parte habilitado. Hay otros compañeros que si la tocaban estaban en posición adelantada. Esa es la sensación que me quedó. Fíjense, hay algunos que juegan ahí y algunos parten en una posición que si la tocan, es cobrada como offside, no Cuello, que quiere abrir el pie no puede ahora. Que de rebote, ¿no? Que leo. Melone! y otra vez a Guerre. Te digo. Una de las figuras del segundo tiempo, ¿eh? Y otra de Novero, ¿no? Centro de Díaz va pasado, quería Romero. Oh, la pelota que tapó a Guerre No te puedo. Creer. La pelota que tapó a Guerre Cuero, Señores, con ustedes, sí, con ustedes Salad Extraordinario Guerre. Se ¡Por feteja. él! ¡Por él, Taceres no pierde este partido! ¡Sí, no lo podés creer, Chango! ¡Mamita la pelota que tapó! Se festeja con un gol, ¿eh? Le gritaba a Rafa P... para ¡Tazeres, mirá, mirá, mirá! Vamos esa. a ver la tapada de Aguerre, que es buenísima. La bajan. La definición es perfecta. ¿Qué más puede hacer? Si ya era gol, si ya estaba bajo el arco después también La pelota para Buffalini levanta la cabeza, a ver, tira el centro, la metieron para Garro, le queda Santos. Garro va, eh, lo tiene Garro, centro de Garro, se pasaron todos, a ver, pégale uno, pégale uno. Tolosa, pégale, Tolosa, señores, con ustedes, Mata Lía. Mira, vamos a verlo, Tolosa casi sin recorrido, saca ese remate, el pase es bueno, control. Y de emboquillada. El esfuerzo de Matalía para tirarla al córner. El centro. Tiene la pelota Canever. A ver qué hace Canever. Cuello se queda en el área. Centro que va pasado. Tiene la pelota Allende. A ver, va. Insiste. Chaco. Oh, no, mira vos. rompero no, Carlos quiso meter el cuerpo para empujarla porque le vino a un bombazo, ¿viste? No le queda otra. No le quedaba otra. ¡Se lo pierde otra vez Chaco Forever, señores! ¡Se salva Taceres. Sobraba gente de Chaco Forever en el segundo palo. Busca pie y no le quedaba otra. La verdad era muy difícil. Trató de, de direccionar ese remate fuerte. Pero Aguerre. la busca Michael Santos. Aguerre. mirá, la tiró para Santos. No puede llegar Santos. Controla el balón cuello. Le queda la pelota a Tasseres cuando el árbitro, el señor Valinio de buen arbitraje, marca el final, señores, okay. va Santos, señores, el primero de la serie, Michael, el primero de la serie para Chaco, Aguerre da, señas, hace señas, docente, Aguerre, qué nochecita que está teniendo, maestro, qué nochecita que está... Están en los penales, va el segundo de Talleres. ¡Catalá! ¡Matalía, señores! ¡Matalía! Va Cuello, señores, el segundo para Chaco. 1 0 por ahora, Talleres, ¡Cuellos! Qué noche, maestro, no me canso de decirlo. ¿Qué tiene que hacer este muchacho para hacer la figura del partido? Por más que no gane Talleres, suponete. ¡Se la figura! ¿Qué más tiene que hacer este muchacho, no, Lombardi? El arquero. Mirá, Matalía, lo que le dice. Tercero de la serie para Talleres. 1-0 arriba por ahora. ¡Garro! Entró, no entró. No. Entró, no entró. Miralo, mira lo. Mira. Valeño. No entró, no. No entró, dice. Bueno, el árbitro asistente dice no. Señores, también era. Irra Garro. Bueno, increíble. ¿Qué más tiene que pasar? A ver. Remate muy fuerte. Oh, oh, oh, qué lío, qué lío ¿eh? A ver acá Difícil Acá parece que no En la primera el tío? Es el tercero de la serie Qué definición de locos Va Canever, Canever afuera Qué definición de locos, muchachos Hagan un penal Lopardi, de... me estoy volviendo loco Viste dónde la tiró Canever. Va Díaz Va Enzo, va Díaz Díaz Taceres, estamos. Pide Chaco de la Copa Argentina, va Matalía, Matalía, ¡Ah! el primero para Chaco Forever. Uno, quinto penal para Taceres, va Girotti, a ver, Girotti, Matalía, Matalía, qué definición, por Dios, una locura. ¿eh? Obligado para seguir en la definición de penales, va Triberio, Triberio. ¡Ah! Estamos 2 a 2 Y esto sigue Sexto para Tassene Rafa ¡Ay, qué La clavó de abajo Fuerza, el tabar Romero Romero va Romero ¡Ah! el Chaco, la clavó arriba Vamos iguales Eligió el mejor lugar pero tan difícil meterla ahí, imposible. Fíjense aquí. Al ángulo. Estamos empatados. Séptimo, séptimo, ¿no? Correcto, Juli. Séptimo penal. Qué serie de loco Lombardi. Realmente, lo estoy disfrutando. En dicha de, de chaco no, ¿no? ¿Sabés no. qué? Le pegó una patada al perro, la sacó a la abuela, tiraron los sillones. El Fernés se fue al diablo. Bueno, Babufa. Señoras y señores Buffarini en su regreso a Taceres. En la noche en Salta. Matalía le marca donde debe patear. A la izquierda, patea Meló le dice. Va Buffarini. Bufarini. ¡Bufarini! ¡Oh! De Taceres. Gritaron en el banco de Chaco, ¿no? Sí. Sí, sí, pero entró, entró. Entró. Ay, con más corazón que, que. técnica el remate de Buffarini. La quiso sacar con los dos brazos, Matalía. La pelota terminó entrando en un buforene que es de patear penales. Lo hizo durante toda su carrera. Bueno, ¿quién va? Valdés. Va Valdés, obligado también a convertir, como siempre. Para seguir en carrera. Miraguerre, va Valdés. ¡Va Valdés! ¡Valdés! ¡Valdés! ¡Señores! Talleres, sí, Talleres. Sigue en la Copa Argentina. Arremate de Valdés. Guión el travesanio. Talleres. Pasa a octavos del final. La figura cruyente, Su arquero.